Bueno, gracias Caratatio, Robo y yo, el día de hoy tenemos nuevo video Sí, nuevo video <risa> Bueno, vamos a hacer algo y genial Vamos a estar jugando a Sonic Dejen su like y su suscripción Corte Puede esperar nuevo Rexona Rexona Nuevo Rexona y reaction Nuevo Rexona no te abandona Ábrelo y no te abandona bueno también ve a twitter que estamos llevando a los 5 suscriptores estoy poniendo enlaces de códigos qr para que te ganes una figurita para poner en tu álbum en ¿Gol? bueno también eh, escanea el código qr que tiene que pagar de cuando entres y toques y lo escanees con el celular contable con, con lo que quieras escanealo y ahí tiene que pagar un dólar si sí un dólar tiene que pagar un dólar y así nomás las figuritas que están acá adentro que son figuritas como ven aquí están en el lazo yo me la gané y pagué no son mías que las compré pero yo puse un código para que tú entres en twitter tiene que pagar un dólar y tu es de twitter el dólar eh, yo estoy poniendo las figuritas y no tengo que pagar ahí twitter te ponga para que vos pongas el dólar para pa esa app. bueno Ahí nomás tienen y también hay mucho. Entra a la página tienda online y además allá en TALA te van a dar esto. Hay una tienda y que ahora está en el código también. Eh, bueno, ahí está. Por aquí está el código. Sí, está por aquí. Por aquí está el enlace. Está ahí arriba. Y aquí está el cargador. Que se ve mucho. Sí, está aquí el cargador. Está muy borrosito. Aquí está el cargador. Bueno. Ahora sí, bueno, vamos a empezar esta nueva Disc Tengo la tabla aquí, la voy a prender. La voy a prender. La, voy a prender, aquí está. la prendo. Voy a poner el juego. Con el juego. A ver, ¿cuál juego voy a poner? Sonic. Recargué, no, recargué, no, recargué en una app, no le voy a decir. Es muy divertida y además. Voy a comprar cosas, a ver si puedo comprar algo. Aquí la tengo, esperen un minuto. Ahora, sí, me parece. Pesaremos este juego. Es muy bueno y es muy entretenido. Aquí... ¡Oh! Vamos a estar, en el próximo video vamos a estar poniendo... A ver. nuevos cosas Chris. vamos a ver qué hay aquí en esta tienda vamos a ver que hay eh, nuevo tengo que ganar primero este para vale vamos a ganar esta personaje primero que se llama eh, cómo se llama a ver Chris. Ami, se llama a mí sería la rosada la que tiene el pelo rosado bueno esa sería esta Ami. esta sería Ami Chris. esta sería a bueno vamos a ver vamos a empezar el juego vamos 3 2 uno. Grix. Bueno, vamos a ver aquí. Tengo ese Grix. Yo puedo ganar. Uh, uh, uh, uh, la mierda. Tengo a mi Grix. ¡Day, ¡Ah, chinga! Dos. Compré dos más, Grix. Dos más compré. La chinga. Ay, no, no. no. Estoy viendo, mi No, más, Ahí está. Seguimos. Vamos a seguir buscando las cositas. Cricks. Bajo. No, la chinga. No, no, mami. No. Es jugar bueno que son más bueno que yo. Crick. Más bueno que yo. Un millón tengo, Cricks. Reca... El escanear el código QR que lleva, también va a estar abajo en la descripción Estamos por... A ver... Uh, la madre... Vámonos. Vamos a ganar el personaje para acá Lo más rápido... Bien rápido... Por aquí, voy a poner la pantalla de se Lo tengo para ver... Uh... La madre... Netflix. la chinga! Voy a recargar... Voy a poner más... Ay, voy a, voy a ir por un código De más de Más de mil Más, más de mil Mil trescientos cuarenta y dos millones Y medio Es mucho, es mucho, gris Es mucho, gris A la verdad A la verdad Voy a, voy a poner chiquito de cosas aquí gris. A ver clics. Ah, le voy a poner el enlace ahí porque está nervioso, me parece. Aquí está mi, mi coso que graba la voz. Graba la <risa> voz. Vamos a ver aquí. ¿Qué hay? Y 5 sí, minutos. Bueno. Enlace. Suscríbanse y que tu like. Es navidad, es navidad, es navidad. Navidad. navidad, navidad. Copien el enlace. Y le va a dar claramente mucha. Muchas figuritas del Mundial Grits. Solo sea, escanealo que te va a dar la figurita del Mundial. Escanealo no, y te va a dar la figurita. Chao. Acuérdate de dejar tu like y suscripción antes. Chao.